Oye, mira, ha pasado una semana de que subí el vídeo de, de Teresa y ha pasado una semana y ha venido este y la ha traído al mismo sitio que Teresa y vamos a hacer más o menos lo mismo, es decir, la misma dinámica, ya sabéis, siempre al final de mis vídeos recomiendo un canal, en este caso no, en este caso lo que voy a hacer va a ser recomendar el canal de Esther, de Derica, en todo el vídeo, ¿sabes? porque... Porque sí, ¿no? Más má fácil, ¿no? Hombre, sería lo suyo, ya que salgo. Yo. Bueno, empezamos. Tú no has visto las preguntas, esto te pilla por sorpresa. No es... Esto está... Vamos. Es la primera vez que te van a hacer estas preguntas, ni las has oído nunca, ¿no? Es un tag del youtuber, por si no lo sabes. Venga, vale, a ver. Eh, primera pregunta. Grito de guerra en el inicio de tus vídeos. Bien, yeah, chavales. ¿Qué tal florecidas y florecidos míos? Bien, bien, bien. A ver, ya esta la conozco de muchos años, ¿eh? Concretamente, yo, yo, soy... o sea... yo soy un florecillo ya mustio, porque ya la sí. florecilla ya está, ya mustia el tiempo que llevo. Sí. Pero bueno, a ver, ¿por qué tu nombre del canal? Que eso es curioso, Dedica. ¿Por qué tu nombre del canal? A ver. Bueno, mi nombre del canal surgió hace muchísimos años. Eh, yo tenía 12 años, entonces eh, escribía canciones de rap porque en ese tiempo me gustaba mucho y de ahí empecé, de ahí empecé a, poner, a escribirme de nombre, nombres nombre, en nombre y el que me gustó por sorteo pues, fue el de Erika. y así me quedé. Tercera pregunta, ¿qué vídeo que hayas hecho de tu canal nos recomendarías? ¿Recomendaría? Tu vídeo, el, el vídeo que más te guste tu canal que digas, el que entre en mi canal que me conozca por este vídeo, por ejemplo. Todos bueno para en concreto no. tiene que, tienes que tener algunos cariños. Eh, la verdad es que me gustan mucho el ritmo que estoy tomando de hacer vídeos de secretos de la gente, los secretos más perturbadores de la gente. La verdad es que esos ah, es vídeos me gustan bien. mucho porque me lo llevo mucho con humor. Y después también los que tengo con el mago Sago haciendo magia también me encantan la verdad Pero bueno, porque es tu hermano y eso. Es sí. el, cuando haces un vídeo como familiar mm. siempre a mí me pasa igual. Yo los que hago con Majo a la gente les gusta más. Claro. <risa> Vale, a ver, ah, y de mi canal, el vídeo, venga, el vídeo de mi canal, que digas, venga, este vídeo es para pa verlo Mira, a mí me gustan mucho los retos de Jairo, los que hacías Me gustó muchísimo, que yo sé que lo pasaste bastante mal, eh, con el agua congelada Ah, uh, bueno, el después... de... El primero. el primero El de... El que se metía a la bañera con el, con el agua congelada, Uf, con la hielo ese fue mi primer vídeo en YouTube Ese es mi que lo voy a dejar por aquí, que es de no nuestro... solo... bueno, está en mi canal y tiene visitas, porque yo creo que me recomendaron alguna página turca de, de hombres buscan hombres o algo así, porque como salía medio pelota y me tienen una bañera con agua fría, ese vídeo además podría ser un short, porque tan bueno era que lo grabé como no tenía que grabar en Youtube de aquella, fijaos yo la técnica que tenía, pero lo voy a dejar por aquí para que lo veáis ese vídeo sí, sí, sí. Pues también cabeza. me gustan mucho los de Jairo Opina ¿Por qué? Porque Uf, considero que, por que te explicas muy bien y después los de la receta, eh, los clavas, o sea, los de la receta no los ven ni perri. Eso porque <risa> no ha hecho el cale <risa> El contenido me gusta entero. Es que el gelopina es un la poco verdad. como tu canal, yo creo. Sí. Los gelopina son un poco sí. parecido a tu contenido. <risa> a ver, ¿qué youtuber tienes como referente? Tú sabiendo mi canal, ¿cuál crees yo que...? Yo creo que Aurum Play, seguramente. Ya está, ya está. De hecho, algún comentario de la un Play femenina, ¿no? Sí. He llegado a ver yo sí, por ahí. Sí, sí, A ver, consejos para crecer en YouTube. Consejos para crecer en YouTube. Tú tienes 1.280, algo habrás hecho. Sí, eh, yo estoy en grupos de dinámicas, o sea, lo del sub por sub, like por like y esas cosas, no sirve de nada, o sea, descartado. Pero sí que es cierto que como Youtube es una plataforma bastante grande, conoces gente y entonces te metes en grupos donde se hacen dinámicas y la verdad que está muy bien. Y luego aparte ta, consejos que, también, que muchas sí, veces para crecer, más eh, que dinámicas... Las etiquetas son las... van muy bien, porque a veces se te posiciona muy bien el vídeo, si sabes sí. eh, poner las etiquetas, o sea, las etiquetas es un punto. Los títulos, las miniaturas, todo sí. eso, que bueno, que al principio todos cuando empezamos no sabemos cómo se hace... Y luego al final, a base de hacer y de hacer, aprendes de, un montón sí, y vas mejorando. tutoriales. Y ir mejorando también en la, en la sí. forma de expresarte y todo eso. Eso es, son cosas que llegan y no se van viendo, pero luego se ven con el paso del tiempo. Sí. Bueno, algo que te saque de quicio de YouTube. Pues mira, más que YouTube, la plataforma es la gente. La y gente sabía, al, que iba, sí. sabía que ibas a decir eso. Sí, porque ¿Sabía la gente que iba a decir falta mucho decir eso? El respeto. Es, no, me, no me gusta nada, la gente que se mueve por YouTube. De hecho no, no, no. también tengo una cosa, hay, hay cosas, ya no solo de eso de YouTube, la gente que, que se mueve por eso y luego gente que tú en tu canal, se ve mucha gente, vídeos que haces tú criticando gente que hace cosas que son ridículas, con perdón y tú lo, lo llevas muy bien lo de, bueno que ahora hablaremos de eso también, pero que, claro, hay gente que piensa que todo vale y no todo vale. No, no. no. Y no todo vale. No. Bueno. O sea, si tú por ejemplo estás en YouTube para crecer eh, tómatelo con calma, o sea, hay que empezar por tomárselo con un hobby, porque si no, no te vas a comer nada. Acabas de pasar los de los... la froneta de mis primos por ahí, ¿sabes? Vaya <risa> la de un Esa va de malaga, Aquí está tono, el, el otro con el bolso, ¿Qué ¿Qué saluda. A, a ver, mira, atento, esto es, que, es un momento épico, la... esto no lo voy a cortar, esto se va a quedar aquí. Va a salir Javi antes de mi canal que en el tuyo. <risa> Los planos y no ha dicho nada. Me, de, pues... ¿Me debéis un taje, ¿eh? Sí, sí. sí, sí, lo, lo clientela. No. Sí, sí, lo convenzo, lo convenzo. Vale, eh, séptima, ¿hasta dónde quiere llegar en YouTube? Yo sé hasta dónde quiere llegar porque yo creo que tú y yo pensamos igual. ¿Hasta dónde quiere llegar? Yo, la verdad, es que no. <risa> Ni quiero llegar a más. A ver si. Sí, sí, sí, sí. Atención, respuesta de Javi, que me saque de pobre, ¿no? <risa> <risa> y aquí está la tele, si que vamos a sacar a todos No, a ver, es que, nada más. voy a responder yo y luego me dices tú si te has acertado o no ¿Vale? Entonces es que yo creo que piensas como yo, Digo, que, que mucha gente piensa que esto es muy fácil o esto se gana y es muy fácil Y esto hay que como no, mogollón, mucho. mogollón mucho, y, a veces da mucho. Lo mismo, y a veces da lo mismo tener mil que tener diez mil sí o incluso 100.000 a veces Mira J pelirrojo hasta los 10 años no llegó al millón o sea ¿Cuánto llevamos nosotros? 8 años no lo vamos a pillar no lo vamos a pillar nos queda muy lejos todavía bueno, donde lleguemos yo, mira, yo mi objetivo es llegar donde tenga que llegar y ya está, mira y pasármelo bien, que ese es el objetivo fundamental Defínenos tu canal, venga Qué fácil esto ¿no? Mi canal es Basurita <risa> <risa> Mi canal es crema Si tú quieres chicha, en mi canal puedes encontrar chicha Porque mi canal es muy random Tengo magia, tengo críticas eh, Hablo de noticias eh, después también hago lo de anuncios patéticos. O sea, pero yo puedes creo que más, encontrarte, Pero yo que creo que el tuyo está más definido como. Yo creo que como críticas, más bien. Sí, bueno, porque yo empecé con la crítica. Porque, claro. bueno, sí que es verdad que claro. sacas a tu hermano con Mag y tal. Eso es lo único diferente, yo creo. Sí. Es, es verdad que, bueno, lo que estaba diciendo, que, que se me <risa> corta. Que al final los vídeos de, de cosas que le pasa a la gente, cosas ridículas, son un poco críticas también. Porque sí, al final es comentar. Porque saco el humor y claro. bueno, intento. Sacarle el humor a todo, yo creo que, hay que reírse de la vida. Yo creo que los vez. que no conocéis a, a esther a Dedica, debéis ir su, su canal porque yo creo que tiene un humor muy ácido y, y eso tiene su puntillo. A veces se le va la, la olla, no tanto antes ya. Se no ta, antes se iba más. Pero yo creo que debéis pasaros por ahí y verlo por nosotros mismos. Vale, vale. hablándonos de tus nuevos proyectos. A ver, sinceramente, yo nuevos proyectos en YouTube... No tengo, o sea, yo voy a dejar mi canal tal cual De momento, a no ser de que el día de mañana a mí se me ocurra una idea Que diga, ostras, pues mira Pero de momento, y por hoy, mi canal se queda como está Porque a mí, a mí me gusta, yo me siento cómoda Y además que grabando me lo paso muy bien Yo creo que los nuevos proyectos es subir un vídeo a la semana Si podemos y ya está sí, sí, sí, <risa> Sobrevivir sí. un vídeo por semana que ya es muchas sí, veces sí. Y bueno, ya la última Que es despídete como sueles despedirte tú En tu canal, al final de tus vídeos bueno, chavales, pues nada, hasta el video de hoy. Espero que os haya gustado. Os dejaré mis redes sociales aquí abajo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno, ya voy a hacer lo mismo que he dicho en el ET. No me voy a despedir yo porque no me parece normal si ya se ha despedido Esther. Y hemos tenido mucha suerte porque han pasado coches. No nos va a saltar el copyright. Ninguno ha ido con la música alta. Nos puede saltar el copyright del tubo de escape de las motos. Pero lo que es de música de coche vamos a tener suerte. Y este video va a monetizar. De aquí en igual 10 años como el pelirrojo <risa> <risa> Pero ya bueno, por va. ahí vamos a andar Dale así, like así suscribiros. Que nada, Si os gusta el vídeo dale like suscribidos, y comentado. suscribiros Suscribiros en el canal de Esther Vamos a hacer lo que ¿eh? ahí arriba está Esther y aquí abajo estoy yo, veis irse para acá Así que nada, venga, chao chavales Adiós